¿Y, ¿Y qué es cerreo? Porque al, al final los que, que están escuchando el programa la van a escuchar alguna vez seguramente, por, por si nos pilla alguien de nueva. ¿Cómo defines tú el cerreo? Mira, cerreo eh, técnicamente, la ser la técnica y luego la, la personal o la, la real. Técnicamente es eh, un, una metodología donde conseguimos mejorar esa experiencia del usuario entre un sitio web, entre una aplicación, para, para que de alguna manera... Cumplan una serie de objetivos que la empresa se haya marcado. O sea, una venta, descargas, un rellenar de formulario, etcétera. En realidad, es hacer que esa gente que te visita haga lo que la empresa está esperando que hagan, más o menos. Es decir, eh, yo voy a una tienda y la empresa no quiere que mire el escaparate, quiere que compre. ¿vale? Yo A ti vosotros os contrata una aerolínea y no os contrata porque la habéis unos entregables muy chulos. Os pues contrata para que consigáis que se vendan más billetes de avión. Entonces, CRO, basándose en una, en una metodología, lo que trata es precisamente de eso, de entender por qué no se está consiguiendo más y ayudar a que esos negocios avancen hacia, o sea, más que los negocios, los usuarios avancen hacia el final del funnel, que pueda ser compra, repetición, civilización, etcétera, hasta, hasta donde la empresa quiera. Buena, buena definición. O sea, al final hacer dinerito. ¿No? Estás Estamos hablando de hacer dinerito. Eso es, eso es, eso es. De alguna manera, es, es un intercambio de dinero. A ti te pagan por conseguir el dinero a otro sitio, que a su vez la gente lo da, etcétera. Un, que el dinero fluya, es lo importante. Y, ¿cuál ¿cuáles has dicho que son las siglas? Porque a lo mejor puede haber gente que diga, vale, pero esto de Cerreo, ¿qué es? ¿Cuáles cuál son las siglas? ¿Qué significan? Hostia, <risa> o sea, es el examen, ¿eh? Cerreo viene del, del inglés, Conversion Rate Optimization, Optimización de la tasa de conversión. Que aquí, venga, voy a soltar una, una ya, voy a, a estirar un poco más el, el chicle. Recientemente, bueno, vamos a valer el último, yo he visto en los últimos meses, no sé si a vosotros habéis escuchado la sigla CXO, Customer Experience Optimization. Venga, pues antes de decirlo yo, ¿qué, qué pensáis? ¿Qué es eso? Decidme qué es CXO, desde vuestro punto de vista. Venga, Juanma, dale. <risa> Pues, desde mi punto de vista, es, el, digamos, el viaje que hace un cliente desde que conoce la marca hasta que está totalmente fidelizado y es promotor, etcétera, todo eso es un viaje. Entonces, todo el CXO es la optimización de este viaje. O Eso es lo que yo entiendo. ¿Y por, ¿y por qué no se llama CRO? ¿Porque CRO empieza antes de que sea cliente? Sí. ¿Por qué no? Y el CQS porque... también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, perdona? El CXO también. O sea, al final, el, el CRO y el CQS empiezan desde... Desde el principio, yo creo que CXO es, es como un poco un paraguas más grande que CRO intenta, ¿no? Que, que no acaba en la venta, sino que acaba también un poco, te acompañan ventas posteriores, mensajes que te vienen después. A mí me da esa sensación. Es verdad que, el, que los límites son un poco ambiguos. ¿Y el, y el growth? Entonces, ¿y el growth? Eh, ya... <risa> mira, mira, mira, mira, a es como tira. <risa> no. A ver, ¿por qué os digo esto? ¿De dicho? Ya que has dicho las siglas. Eh, recientemente hay una corriente, también es una, una corriente, puede ser, eh, tener más razón o menos, donde las siglas CRO que significan Conversion Rate Optimization, optimización de la tasa de conversión, se entienden o se tratan de asociar a exactamente lo que esas tres siglas quieren decir. Es decir, CRO optimiza únicamente la tasa de conversión. Mentira, porque como tú como CRO llevas años haciendo otra serie de cosas que no es optimizar únicamente la tasa de conversión. Has intentado mejorar el carrito, las números de repeticiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Como CRO está llegando a un punto donde ya no es algo nuevo, sino que ya está en la curva eh, de empezando, no aplanarse, pero ya está llegando a un punto ahí interesante, somos guays y tenemos que emplear terminología nueva. ¿Cómo? Y ahora no hago CRO. Hago CXO, que es lo que quieren hacer los de Conversión XL, ¿vale? los de los amigos de CXL. En la agencia nueva se han montado, en Spiro, espero, si miráis la home, no me, ellos hacen CRO y no mencionan en ningún momento la palabra CRO. ¿Por qué? Porque tratan de diferenciarse no con lo que están haciendo, sino con unas siglas para confundir a la gente. Entonces, ahora te has preguntado, ¿CRO qué es? CRO es lo que tú quieres que sea, porque llevamos años trabajando en, en CRO, haciendo todo lo que CXO dice que ahora hace. Problema, que como CRO se está saturando, entre comillas, ¿qué quiere ser diferente? Me invento esa sigla nueva y te cobro más, a lo mejor, no lo sé.